Bueno, eh, entonces, ¿qué hicimos? Hasta antes del corte, demostramos eh, tercero excluido, que es una demostración muy tramposa, de hecho, una de las más tramposas que, que conozco, y usando tercero excluido, usando esa derivación que habíamos obtenido para ver que eh, fi o no fíe este arema, o en particular, ah, de hecho, para psi o no psi es un teorema, usamos esa derivación para volver a demostrar una prueba que utilizaba la regla absurdo de la clase pasada, que es que de phi y no psi implica no phi, se deduce psi. Algo muy parecido, a, y este ya, ya puede quedar como ejercicio, este, es el principio de no contradicción. O sea, que dice que no se da, que fi y no fi sean ciertos. La lectura intuitiva de eso. Ahora, esta, y tiene una curiosidad que está anotada en el apunte, es que esta demostración no le hace falta la regla del absurdo. O sea, es muy parecido a lo que dice... El tercero excluido, de hecho si uno aplica de Morgan, eh, utilizando la, la, la, la regla que sabía del primer año, si uno aplica de Morgan acá y doble negación, te queda lo mismo. Pero esta, el principio de no contradicción, no requiere el, el, la reducción al absurdo, o sea que es una demostración que sale haciendo la, el, la técnica como más estándar, eh, introducción implica eh, eh, Después eh, Y después utilizo Las la, la, la hipótesis que, que me fabriqué Para poder demostrar cosas eh, <coughs> Así que no, no hace falta Y de hecho la curiosidad que le iba a decir Es que cualquier teorema Que sea una negación No le hace falta La hipótesis eh, No le hace falta usar este, Reducción al absurdo eso es una consecuencia de un teorema que se llama de, el teorema de Glivenko, para la Lógica Proposicional. O sea, ningún teorema, eh, eh, la conclusión es la siguiente, o sea, ningún teorema de la forma no algo requiere de la regla absurda. Pero bueno, una curiosidad y después eh, lo, lo pueden chusmear ahí en el punta Bueno, pasamos al, al, al tema siguiente que es la relación entre la noción de verdad, que habíamos definido, eh, usando una semántica para la lógica proposicional, y la noción de demostrabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo se comparan estas dos cosas? Por un lado, nosotros hemos definido cuando una, eh, una fórmula proposicional es verdadera bajo cierta interpretación que era una interpretación? Era una, eh, una, una asignación de valores de verdad a los símbolos proposicionales, ¿sí? eh, eh, Viene dada por esas asignaciones, eso se llama una asignación, y cada asignación es una forma de entender o de, o de darle significado, verdadero o falso, a cada uno de los P, P sub n, y eso se extiende a una... Función semántica o evaluación que me le da valor de verdad a todas las proposiciones. ¿sí? Y habíamos definido la noción de consecuencia que me decía que phi es eh, consecuencia de gamma. Si para toda asignación que haga verdadera todas las cosas de gamma, eso decíamos que es asignación valida eh, gamma, también me hace verdadera a, fi. ¿Sí? Eh, entonces, por un lado, teníamos las nociones semánticas, que eran, por ejemplo, las tautologías son las que para cualquier asignación me dan uno, me dan verdadero siempre, es decir, que su tabla de verdad en particular, su tabla de verdad es uno, siempre uno, la relación de consecuencia y las evaluaciones o asignaciones que son nuestros modelos. ¿Sí? Eh, y del otro lado tenemos las la nociones de derivabilidad. ¿sí? Tenemos el teorema, que es existir una, una derivación, eh, la relación de deducción, y el objeto prueba. Hago un pequeño paréntesis acá, que, que no lo destaqué lo suficiente hasta ahora, es que nosotros eh, en, en, en matemática, bueno, ciencia de la computación, la parte más formal, hacemos muchas demostraciones, y lo que hemos logrado hasta ahora, y quiero dejar en bien, bien, bien en claro eso, hemos logrado dar un objeto matemático, que está representado, en, en este caso, en esta materia, por unos árboles decorados, pero hemos dado un objeto matemático que representa la, el objeto de demostración. O pues sea, hemos dado una caracterización matemática de lo que es una... Eh, demostración. Y por otro lado, tenemos una caracterización matemática de lo que es ser verdadero. ¿sí? Eh, en este modelo de juguete que es la lógica proposicional. Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre estas dos cosas? Y resulta ser de que son equivalentes. Gracias, y, y lo vamos a poder demostrar Gracias a que tenemos representaciones matemáticas de ambos lados, son distintos. No es para nada lo mismo hacer una tabla de verdad que hacer una derivación. Eso está, está muy claro que no es lo mismo. La, la tabla de verdad te dice: bueno, supongo que es verdadero, verdadero, falso, falso, falso, y, bueno, y al final te queda todo uno. Y la derivación es, tiene un poquitito más del olor de lo que son las, los razonamientos que uno hace. Y va a resultar que esas dos cosas son equivalente, o sea, de gamma, eh, se deduce phi, sí si, y solo si, phi es consecuencia de gamma. ¿Sí? Y de hecho, este, eh, le llamamos, eh, este es el enunciado, lo acabo de repetir acá, si gamma es un subconjunto de las proposiciones, y si una proposición, entonces, phi eh, es consecuencia de gamma, si y solo si, phi se deduce de gamma. Y la implicación directa se llama la completitud de la, de la lógica proposicional y la implicación de derecha a izquierda se llama la corrección de la lógica proposicional. Se llama corrección porque quiere decir que no puedo demostrar cosas que sean falsas. O sea, empezando por un conjunto de, de hipótesis. Si llega una conclusión, entonces la conclusión está bien hecha el razonamiento, en el sentido que cada vez que valga... Eh, Las hipótesis tiene que valer la conclusión. Eh, entonces, ahora vamos a pasar, en el rato que nos queda, vamos a pasar a la prueba de corrección, y esta prueba va a ser por inducción en, en derivaciones. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a demostrar? Vamos a demostrar por inducción en derivaciones, una D, eh, derivación, vamos a demostrar que para todo gamma, si las hipótesis de la derivación están incluidas en gamma, se da que la conclusión es consecuencia de gamma. Esa va a ser nuestro enunciado. Y de acá cómo se sigue lo que queremos demostrar, a ver, lo leamos un poquitito más, más tranquilo. Este, ¿Qué me dice esto? Eh, supongamos que de gamma se deduce φ. Entonces eso quiere decir que hay una derivación tal que sus hipótesis no canceladas están incluidas en gamma y su conclusión es φ. Entonces esa derivación que llamo, le voy a llamar a de cumple con que eh, su hipótesis está incluida en gama y su conclusión es en fin. Entonces, como sé que esta, este enunciado vale para todo gamma entonces en particular vale para ese gamma y esa D que encontré, entonces de gama tengo, con, eh, tengo como consecuencia la conclusión de ese D que, de, que es fin. Entonces, de este enunciado que lo escribí así, y ahora como lo puse así, ya lo puedo, lo puedo entender como una, una afirmación que estoy haciendo sobre una derivación, puedo hacer inducción en derivaciones para ver. Entonces, ¿cómo procede la prueba por inducción? Usando los casos de la definición de derivaciones. Igual como hacíamos con, con prop Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener un caso base que va a ser las derivaciones de un solo nodo, decorados con una proposición, y después los casos inductivos, que suponen que vale eh, lo que quiero probar para las subderivaciones, y probarlas para la derivación un poco más grande. Bueno, repito el enunciado, un poco más símbolos acá, y vamos a probar el caso base. Y hay que tener ojo, esto es como una, una cosa como que mete bastante ruido, porque si bien, y esto ya lo dije yo en algún momento, si bien nosotros hace años que estamos demostrando cosas por inducción, ¿sí? casi todas las pruebas que estamos haciendo por inducción, o las que hacíamos en primer año, por ejemplo, en introducción a los algoritmos, eran todo de, de, de, de ecuaciones, de cosas de la forma función aplicada a variables es igual a cierto resultado o a otra función aplicada a variables, de tipo lista, por ejemplo. Y siempre estamos probando cosas de esa forma. Eh, y ahora, ahora tenemos eh, un enunciado que tiene la forma para todo, gamma una implicación. ¿eh? Y ese es el, el enunciado que quiero probar. Entonces, hay que tener cuidado, y eso sí, va a estar claro cuando hagamos uno de los casos repulsivos, que... Tanto hipótesis como, como lo que quiero demostrar, como la hipótesis inductiva van a tener este, esta forma, y en particular cuando quiera aplicar la hipótesis inductiva probablemente, y voy a tener que hacerlo, voy a tener que cambiar el gamma voy a tener que realmente usar la hipótesis inductiva que vale para todo gamma Ya lo vamos a ver eso. En el caso, este de la, el caso base, es como no, no se va a notar esa dificultad, pero bueno, trabajemos. Entonces, necesitamos probar. Eh, el enunciado recuadrado cuadrado para una derivación que consta de un solo nodo decorado con φ. Entonces, sea gamma un conjunto de proposiciones. Entonces, supongamos, como nos dice el, la tesis, que las hipótesis de esta la incluyen gamma. Pero las hipótesis de esta derivación, la hipótesis no cancela de esta derivación, es de φ. El conjunto está el singulete phi. Son todas las hipótesis no canceladas de D, son eso. Pero entonces, esto es lo mismo que decir que phi, si este conjunto está incluido en gamma, es lo mismo que decir que phi es, pertenece a gamma. Y si phi pertenece a gamma, entonces phi es consecuencia de gamma. ¿Y por qué? Porque es un. Eh, si una evaluación, una asignación valida gamma, eso quiere decir que me hace valer 1. Todas las cosas gamma en particular me hace valer 1 a phi. Entonces phi es consecuencia de gamma, y phi era la conclusión de la derivación de un solo nodo decorado con phi. Entonces terminé probando lo que quería. Supuse que las hipótesis de están incluidas en gamma, probé que gamma satisface, eh, gamma este, tiene por consecuencia a la conclusión de esa derivación, D. Ahí tendría que poner D. Podría corregirlo, pero lo voy a corregir después. Ahora, un caso inductivo, ¿sí? el caso, Un caso inductivo, uno fácil. Vamos a hacer caso inductivo, uno, uno fácil y el otro difícil. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre caso fácil y difícil? Que haya o no cancelación de hipótesis, como ya están... Prevenidos. Entonces, vamos a probar el caso base. Entonces, vamos a suponer la hipótesis inductiva para dos derivaciones, D1 y D2, con conclusiones respectivas, φ 1 y φ 2. La hipótesis inductiva es esto recuadrado para D1 y para D2. O sea, para todo gamma, hipótesis de D1 incluido en gamma, implica que gamma eh, tiene... Eh, tiene por consecuencia a Φ1. Y lo mismo para D1. Φ1 ¿Sí? es la conclusión de D1. Φ2 es la conclusión de D2. Es el, es este, estas dos afirmaciones forman nuestra hipótesis inductiva. Y queremos ver que esta misma afirmación vale para la derivación más grande. Para todo gamma, las hipótesis no canceladas. Si las hipótesis no canceladas de la derivación grande que están incluidas en gamma, entonces... De gamma se... Eh, eh, eh, Tiene por consecuencia a phi conjunción phi 2 Ahora notemos Que como no hay cancelación De hipótesis ¿sí? Las hipótesis no canceladas De la derivación grande Es igual A la, la hipótesis no canceladas De las dos subderivaciones en conjunto O sea, arrastro todo lo que tenía ¿sí? Pero ahora las hipótesis, hipótesis de D1 unión y hipótesis de D2 incluyen a ambos conjuntos. ¿Sí? Ahora nos fijemos. Las hipótesis de D1 están incluidas acá, que es igual a están incluidas en gamma. Entonces sabemos que las hipótesis de D1 están incluidas en gamma, y por ende, por la hipótesis inductiva, tengo que gamma tiene por consecuencia fi 1 Y lo mismo con la hipótesis de D2. Las hipótesis de no cancela de D2 están incluido acá, que es igual a la hipótesis de derivación grande, que estaba incluida en gamma por hipótesis esta. Entonces, sabemos que, por la hipótesis inductiva marcada con el ítem 2, sabemos que, de gamma tiene por consecuencia a fi 2 Resumo lo que dije, supuse eh, que las hipótesis, yo tengo que probar este ítem 1, grande, para todo gamma, si las hipótesis de la derivación grande están incluidas en gamma, tengo que demostrar esta conclusión. Entonces, supuse que las hipótesis de la derivación grande están incluidas en gamma. De ahí deduzco que tanto hipótesis de 1 como hipótesis de de 2 están incluidos en gamma. Y por la hipótesis inductiva ahora, como ya sé eso, puedo deducir que gamma tiene por consecuencia phi 1 y gamma tiene por consecuencia FI2. Entonces, lo que me queda hacer, como ya sé estas dos cosas, basta que demuestre que sabiendo que gamma tiene por consecuencia a FI1 y a FI2, entonces gamma tiene por consecuencia a la conjunción de ambos. Entonces vamos a demostrar eso. Sea para demostrar que gamma tiene por consecuencia a la conjunción, tengo que tomar una asignación que me valide gamma y tengo que probar que esa asignación me hace valer la conjunción 1. Entonces, tengo, sea una asignación que me valide gamma. Entonces, por qué? Por la hipótesis, como sabíamos que gamma eh, satisface phi 1 y eh, gamma tiene con, por consecuencia phi1 y phi2, entonces eh, la, la evaluación que extiende a, a la asignación B me hace valer 1 tanto a phi 1 como a phi 2. Pero ahora, ¿cuánto vale la evaluación aplicada a la conjunción? Es el mínimo de los valores de esto. Esencialmente la tabla de verdad de la conjunción. Pero el mínimo entre 1 y 1 me da 1. Entonces, ¿qué probé? Que una asignación que me valida en gamma me hace valer la conjunción 1, que era todo lo que yo quería. Bárbaro. Este, entonces, ahora pasamos al caso difícil. Pido disculpas de entrada. Caso difícil que involucra cancelación de hipótesis es la introducción de implica. Nuevamente, nuestra tesis es lo que dice acá para una derivación un poco más complicada y la hipótesis es inductiva, es esto mismo para la derivación más chica. Entonces, vamos a suponer que la hipótesis inductiva vale para esta derivación D, que tiene consecuencia, eh, que tiene conclusión, sí. Es decir, que para todo gamma, si la hipótesis de D están incluidas en gamma, entonces gamma tiene por consecuencia así. Eh, como acá digo para todo gamma, no se van a molestar si yo le pongo una prima acá. ¿sí? Una variable boba, puedo poner gamma, puedo poner x, lo que, lo que quiera. Y que me va a servir, y acá se va a notar el hecho de que la hipótesis inductiva tiene esa forma. Entonces pongo así. Lo que queremos demostrar ahora es que la misma, la misma afirmación para la derivación un poco más grande, para todo gamma, la hipótesi, la hipótesi, si la hipótesis no canceladas de esta derivación, la, la que estoy viendo, están incluidas en gamma, entonces de gamma tenemos por consecuencia a phi implica psi. Bueno, entonces, primero que nada, vamos a reemplazar este mamotreto de acá por su definición. Sabemos que la definición, como implica la regla de introducción, implica me cancela el antecedente de esta subderivación, lo que voy a tener es la, de, la hipótesis de D menos pi. ¿Sí? Entonces ahora me queda así lo que quiero demostrar. Y para demostrar esto, Voy a suponer el antecedente, voy a fijar un gamma, voy a suponer el antecedente, voy a suponer que tengo un gamma que incluya la hipótesis de D menos phi, y voy a probar que, este, que la implicación es consecuencia de ese gamma. Entonces, empiezo así, fijamos gamma, supongamos que la hipótesis está. Fíjate que así como estamos, no puedo aplicar la hipótesis inductiva, ¿sí? Porque yo no sé qué gamma incluye la hipótesis de D. Entonces no puedo enchufar este gamma crudo acá. Por eso le llamé gamma prima. Porque no va a ser el gamma el que voy a enchufar en hipótesis acá para tener la consecuencia esta. Va a ser otro gamma. ¿Y cómo lo parcho? De la manera obvia. Le chanto fi a gamma. Entonces. Este conjunto rojito, gamma unión phi, ahora sí cumple que incluye las hipótesis de D. ¿eh? O sea, tengo un conjunto nuevo y este gamma unión phi le voy, va a ser mi gamma prima acá. Entonces, este gamma prima cumple con este antecedente de la hipótesis inductiva, Notemos que acá dice que yo puedo poner cualquier gama que yo quiera. Si yo pongo cualquier gama prima, esta implicación es cierta. Para este gama prima, gama unión phi, vale el antecedente y entonces vale el consecuente. Phi prima, entonces yo ahora ya sé que para este phi prima, o sea, para gama, perdón, gama prima, para gama prima unión phi, tiene por consecuencia absi Bien, entonces ahora sabemos eso, habiendo fijado gamma, y supuesto que gamma incluía las hipótesis de D menos phi, que son las hipótesis de la derivación grande, de, debo demostrar que la implicación es consecuencia de gamma. Para ello, yo tengo que tomar una asignación que me valide gamma, y mostrar de que la extensión de esa asignación, me hace valer 1 a la implicación. Eso es lo que tengo que demostrar. ahora. Entonces, hacemos eso. Sea B una asignación que me valide gamma. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Casos. Voy a preguntarme qué pasa con phi. Esta asignación me hace que valgan todas las cosas de, de, de gamma. De phi no sé, pero bueno, puedo hacer casos. La evaluación... A, eh, que extiende a, a B, a la asignación esta. Cuando le pregunto cuánto vale el valor de verdad de phi, ¿qué me dice? Si vale 1, entonces no solo es una asignación que me, va, as, que me valida gamma, sino me valida todo este conjunto nuevo. Me valida el conjunto grande. ¿eh? Pero entonces ahora puedo utilizar. <coughs> Lo que habíamos razonado antes Para este gama prima Que ahora B me está validando gama prima Yo había concluido ya que Este gama prima cumplía con el antecedente Entonces va a cumplir con el consecuente Entonces, como yo ya sé que B me valida gama prima Que es esta unión Entonces B tiene que validar Sí Porque se da la relación de consecuencia acá entonces, yo sé que si sí, me valida que eh, me hace verdadero, eh, B me hace verdadero, sí. Ajá. Entonces, si B, entonces estoy haciendo caso. Entonces, conclu conclusión. Si FI tiene valor de verdad 1, entonces sí tiene que tener valor de verdad 1. Eh, y, y eso me implica que, el, si, si me ve, como ya sé que el sí tiene valor de verdad a 1, entonces el valor de verdad de implica, hacemos la cuentita, nos da que tiene que ser 1. Y el otro caso que me queda es si el valor de verdad de phi era 0. Y si me fijo en la definición de, de, de valor de verdad de implica, entonces ya con esto yo ya sé que el valor de verdad de, de implica tiene que ser 1. Porque el valor de verdad de implica era... ¿Cómo era? ¿Era cero? Sí, solo sí. El, el antecedente valía 1 valía y el consecuente valía 0. Entonces, en los dos casos, sé que el valor de verdad del implica es 1. Entonces, concluí lo que quería. Empecé suponiendo de que tenía una asignación que me validaba gamma y comprobé que en ambos casos esa asignación me hace valer 1 la implicación. Entonces ahí termina este el caso difícil. ¿Estás lo... viendo el chat, Pedro? Ahora mismo no. Ah, pues se genera una duda con el gamma prima. Ah, entonces... bueno. ah, bueno, ahí puedes mirarlo directamente. Sí, sí, sí, ahí estoy viendo. Bueno, efectivamente, el gamma prima que estoy usando para esta demostración es gamma unión fin. Entonces... De hecho, la, la, la hipótesis, la hipótesis inductiva me dice que esta propiedad vale para todo, esta implicación vale para todo gamma prima. Eso me, como es la hipótesis inductiva de lo que yo supongo que es cierto. Entonces, por tal motivo, yo tengo derecho a elegir el gamma prima que yo quiera. acá. ¿no? Como mi gamma prima, elijo gamma unión fi. Este, bien. Uy, perdón. Bueno, eh, vamos a hacer una cosita, vamos a, vamos a cortar acá y me voy a quedar un rato más para responder las la dudas que, que vi que hay en el chat. Bueno, corto la grabación entonces y seguimos. El único comentario que hago es que... Estos son los dos casos representativos de la prueba. Hay que hacerlo para todos los otros casos inductivos de la definición de eh, derivaciones. Y esencialmente son todos iguales a esto que ya vimos. El único que es ligeramente más complicado, pero es esencialmente lo mismo y hay que hacer análisis por caso es el de la eliminación de la, de la disyunción. Todos los demás son exactamente como estos. Bueno, ahora sí cortamos y eh, te respondo las dudas que hubo fuera de la grabación.